I you. Que no aportes nada, ya está fuera. Tengo Dios dentro y la mosca tras la oreja. No sé quién te crees en tu puto mundo de mierda. No somos nadie, te merece una galleta. Tú no quieres a tu familia y rebaja a tu novia. Veo que te guías por tus miedos y tus fobias. Esta mierda súper asquerosa. No me fío de ti, tienes la mirada sucia. Siempre por encima con tu falsa astucia. No creo en tu palabra, espero que te muestres de qué vas. Yo no me escondí cuando tan mal lo pasaba. Suicidio al zau, sol puto día, motherfucker. A tu querido le quito, voy a seguir así. Tu inseguridad te convierte. Mal MC. Yo no tengo miedo, lo que siento es odio Porque algún día te quise, graso error Fuck your pose super antinatura Tú no sientes nada compadre, a mí no me vas a engañar Todo el que piense mal de mí ya se puede ir a mamar. Todo el que no apoye que no me siga Están hablando cosas que no han sido en su vida 17, 50 al día, 3 coches pintados ya tenía Más real imposible, hay like, game wise Vengo a destruir your ranks, motherfucker Porque no aguanto a nadie, nada soporto Me estorbo, no sé cómo flacos y me entran de mierdas que no son mías Pero aquí están Muchos fuman, ya hasta que ya no puedan más Porque se me está fatal tratar con los demás Sin gas, van soltando bla bla Mi mente me echa agarrafas Que a veces no puedo escapar Lejos a la verdad, no se enteran de nada Y tú te cansas más, pero no tiras la toalla Beber por algo o no vivir por nada Quiero una vida rara, sacarme su garra Poder estar orgulloso de lo que me paga el pan Necesidades básicas cubiertas Yo ya no más repito y solo hablo con quien merezca Dejarme callado, triste, tranquilo, for real Estoy mejor con mis moscas, con mis porros Pensando en otro litro y cómo conquistar globos Hacerlos gordos, darles morbo Dejarles sordos con mis pompos. Tengo el como, antes los cromos, ahora los cachos Antes cañitas, ahora cigarros de kinky me zumba el nabo bolsa rota en mi cuarto desde los 16 años peláis entre vosotros solo para dar el show me dais lástima tu bichis baila bien bo. no eres dueño nadie así que largo maricón si una ráfaga de viento te hace cambiar de opinión te juro que no aguanto ve como lo tiras tú aparentando mierdas para sentirte superior intento levantar los malos tragos y sudor yo soy mi psicólogo a la mierda sus consejos solo quiero un fajo una cama y un conejo pa descansar cuando ya tenga lo que quiero no hay nada rata no intentas pa mamar la prepa inspiras mi libreta ser feliz no es la meta no es pa vivir es pa violar hasta entera la guerra es la nueva era si no es por esto exploto me trajeron a un mundo roto leyes las naturales no la de vosotros no lo escucho todo porque sobran los tontos ni punk ni rap solo otro loco el coño su mama eh qué me va a contar tu mis lesiones de na? yo soy un hijo puta pero tú más Crees Dios, conecto con Dios, hay corazón que será de vos una mierda El tiempo dicta sin piedad, pues pues los Este sitio es mío, así que fuera, me autodestruyo, tío, la vida es bella Puesto pa' los míos, al carajo, las botellas. Del primer mundo problema, pero el oro mira como poco a poco bajamos pa' la tercera Y unos poco, ciego, suelto por ahí Eres parte del pueblo, no seas parte del problema Al ver el ser de algunos siento fuego por las venas Te voy a enseñar a rapear fina con esos aires que te da Mandreground el vídeo de pop, chaval El rap te cuenta lo que pasa por el mundo Un noticiario real lejos de moda Difícil de controlar porque reside en el coro de esta persona. Vacuna obligatoria, yo no me creo esa historia Mataron nuestra memoria y matarán a nuestros hijos Nos roban el futuro ocultando de dónde venimos Comemos con mentiras y cenamos con el miedo Creo la organización a combatir. Tengo un sueño En la sala de marihuana hay dos o tres rayas. Lo doy todo, regalando arte, yo soy perro, no voy a gustarte, ya desde el colanda va detrás, a lo que nací, no me lo puedes negar, no se puede confiar y eso para no ya no me van a pisar, tengo luz que mata. tu oro por fuera, mi oro por dentro, yo voy me, te doy otro intento, Gugin, fuego lento, y peto, pruébalo, esto viene fresco, pruébalo, velo con el viento, pero mis palabras hierro, veo para cimas para mi cerebro, nada más hace falta de lo pienso, tus ojos cerrados y eso No te preocupes, yo me encargo de eso, no tengo mensaje no digo, lo siento, no repito el resto, comerme los huevos, yo no tengo. Poco, pa mí no es nuevo. No sé qué buscan con esos intentos. No sé qué piensan Yo voy sonriendo. No sé qué buscan con esos intentos. No sé qué piensan. Me la he jugado, 15 euros tienes moviendo los dedos de tu mente con mi me y me creí que nada, mi hermano he estado gordo, he estado flaco, a mi familia he amado, también he llegado a odiarlo, también me partió la mano. Me cagaron sus muertos y luego, lo hemos arreglado, nunca digas nunca, porque casi nada siente hermano, estamos locos por la calle, la tele control borrego, yo te vendo solo mi arte, mi alma no la toca nadie. Yo no soy ningún bocaza, me da igual todo lo que habla. Aplaude a las ocho mientras te meten el tocho Ojas de cálculo en blanco, no has visto que te están engañando El dinero es para nosotros, eso ya no les importa Una impresora en su casa, la nuestra te y la infregona, La fama no me enamora, me han hablado muy mal de ella Busco libertad, por cierto también tengo hierba Me cago en todos los puertos del sistema que a mi familia envenena Hasta tu hermana puede desearte un marrón Pero yo salgo ileso por mentiroso oh, cabrón Dicen que la gente crece pero no todo el mundo, hay quien solo se crece y está estancado en el mismo punto Lo que opino de ti te puede sentar, igual que un tic del guante en la boca estomacal Mastica tus palabras, entonces te enterarás de que aunque esté en el patio yo no he venido a jugar Puta, fumar gusta, también engancha, como verme de freestyle en la cancha Mancha tu cara con gapos que se me escapan y tu flipas cuando ves que me... Paso de la raya, toda mi gente estalla, vaya vacilada enano, Las vivo y son fallas, duele si le dan la mano comprobado. Preguntas por el barrio el tiempo que allí he pasado. Por acompañar a mi hermano que estaba trabajando, veíamos sangre, pero ahora estamos confinados. Tomábamos mucho, yo como siempre me he invitado. Fumamos calidez, sabemos cómo está el mercado, sajamos en supermercado y respetamos a los mayores. Protejo mis honores y me gano mis galones. Me fumo siete porros y no hay la cacería. Preparo una ensalada para la hora de comer, comerme los cojones si queréis hacer el bien, puta. Yo sin poder lo hice porque no tengo vergüenza A más libre me siento, más me baja la mirada Escribo con mis sereme y days. Si vas contra mi rap, coge papel y lápiz si te quieres enterar Como dijo mi hermano, estamos juntos de verdad Lejos en la distancia pero cerca en la batalla A punto de matarnos por pues no sabernos nos calmar. Tú estás farto contenido ¿dónde pretendes llegar Respaldo mi rap con mi persona, dime cuál vale más el mundo real, tras una nube blanca Se esconden los sentimientos, al menos eso siento Será por algo, no me lo invento Lo meto escondida en el monetero Para que no me pregunten de dónde vengo O de dónde viene esto Todo el dinero es sucio y no pienso ser su perro Voy a joderles bien para no joderme yo Por resto, lo siento momento de tirar todo ese peso que tuyo cargo he visto que valgo que vuelo y nazco y tú no estás para apoyarlo así que largo te juro por mi muerto que lo saco lo hago por libertad no quiero ganar ese trabajo he llegado hasta aquí para de desear carajo, sé lo que me ofrecéis y me bajo Hermano grita alto, no pienso ser controlado pongo un arma en tu mano, y reverdía, reverdías Me han echado, pero a mí me da igual Pienso volver a entrar, tengo un criterio claro Buenas intenciones, un bolígrafo Voy a empezar por mí para conquistarlo todo Con la realidad, distorsionada desde pequeño Somos muchos, a veces un sueño Vivo despierto, aletargado Yo me lo he buscado, pero mira lo que hago Puliendo mis flows pa' cobrarlo en el mercado esto es puro hardcore y tú no te has enterado Soy guardián de mi hermano y tú, hater de barrio Vamos a dejar de vernos, pa' muy mal estás cambiando Ya tengo mi psicosis, no necesito aguantarlo No me hables de calles, lipo ya no los pillas Voy cocinándome mi pasta, vacas pa gordas y canijas En bares y en la plaza, fregando y bregando con bocaza Soy de boca callada, pa' no jamás carnaza, Pa' no secarme sé cañón, Anda atento a lo que pasa Y trato de aprender de todo Busco los textos, el significado. Crecer como objetivo, ni casa, ni coche guapo. Fijarse lo que ha durado, ni un asalto. Tú sabrás lo que haces. Yo pienso seguir caminando. Con los huevos en su sitio y el móvil lleno de capos. Con la fuerza y la pasión para que lo sientan aliados. Vamos para arriba, hermano.